Yo estoy, ¿Estamos conectados? Puedes, entonces. Aquí no solo para la distancia. Bien, continuamos. Eh, tenemos ahora aquí a Simona Levy. Gracias. Hola, buenos días. Pues, eh, eh, bueno, Había cuatro cuestiones. ¿Por qué la Red Ciudadana? ¿Por qué Europa? ¿Por qué yo? Y luego los idiomas y, y voy a intentar contestar a estas cuestiones. Pues, ¿Por qué la Red Ciudadana? Bueno, se dice que para conseguir algo diferente se tiene que hacer algo diferente... Eh, yo soy una de las personas que han empezado este proyecto, han empezado a pensar este proyecto, de hecho es un proyecto desde que pensamos algunas personas, muchas personas, desde octubre de 2011 y surge realmente de este tema, realmente de la idea profunda y yo estoy muy convencida de ellos que se pueden conseguir resultados diferentes si se hacen las cosas de forma diferente. Y entonces, eh, realmente el proyecto consiste en pensar una metodología, una manera para cambiar la manera de hacer las cosas. Y no estamos hablando de lo de siempre, de cambiar unos personajes o de cambiar unos lemas, sino de replantearnos cómo podemos hacer que las cosas cambien de verdad. Entonces, eh, hay que replantearse todo y no es solo una cuestión eh, de, eh, de dignidad o de enfado, es una cuestión realmente metodológica. Estamos en un momento histórico en que ...se dan las condiciones para hacerlo, estamos eh, en un momento en que tenemos las herramientas para hacerlo... ...y entonces es un deber fundamental que nos pongamos los ciudadanos a hacerlo. Eh, entonces la red ciudadana para mí es básicamente la búsqueda y una metodología... Eh, que se plantea cómo hacer las cosas diferentes de una forma casi científica, sistemática y muy rigurosa, estudiando las cosas a partir de problemas y buscando las soluciones. No trabajando desde los deseos, desde me gustaría que las cosas fuesen así, sino desde lo que hay, lo que hay en el bien y en el mal y con esto ponerse a trabajar. Entonces, eh, parte de un problema, el problema mmm, es el que se tiene que eliminar un tipo de, de, de clase política eh, que no gobierna para el bien común, sino que gobierna para intereses particulares. Y esto eh, no es solo una cuestión de dignidad, que nos ríen a la cara, que nos que nos roban, sino es también una cuestión de la emergencia en la que estamos, y este es el segundo problema, estamos en una situación de emergencia en que es fundamental intervenir y intervenir de forma rigurosa y de forma inmediata, teniendo muy claro lo que se tiene que hacer, no desde los deseos, sino a través de las cosas que sabemos y que podemos hacer. La otra cuestión es que debemos romper la pasividad. Hasta ahora hemos creído en figuras, en lemas, hemos podido protestar, pero eh, es muy fundamental y lo sabemos todos que esta es la situación o la cambiamos nosotros los ciudadanos o nadie lo hará por nosotros. Y entonces se trata realmente de darnos las herramientas para poder operar. Entonces, con todo esto sobre la mesa… Eh, la red ciudadana se ha puesto justamente el problema de crear los cauces eh, para que una sociedad adulta, que ya no es pasiva, que ya no es ingenua, que se cree los cuentos de unas figuras muy bonitas que salen en la tele o que vienen con unos lemas, sino que sabe que tiene que ponerse a trabajar, pues crear los cauces para que todo este potencial que tenemos, eh, mucha gente antes ha hablado del potencial eh, que tenemos como sociedad, de las soluciones muy avanzadas que ya tenemos y también de todas las dificultades y de, de, de las cosas negativas, pero aquí se trata de trabajar justamente con lo que hay desde el punto de vista positivo, pues crear los cauces para poner todo esto a funcionar. Entonces, repito, la red ciudadana para mí es una metodología para crear los cauces y para optimizar todo lo que tenemos de positivo y de competente como sociedad civil y ponerlo a funcionar en una situación de emergencia en que eh, no podemos improvisar, esta es otra cosa muy importante, no podemos improvisar, no podemos decir, eh, necesitamos realmente saber qué es el próximo paso que tenemos que dar. Entonces, es, es fundamental, y esto para mí es otra cosa importantísima que aporta la red ciudadana a nivel metodológico, pero también a, a, como manera para ver las cosas diferentes, para poderlas hacer diferente, debemos dejar de lado las diferencias ideológicas y trabajar sobre el trabajo, o sea, eh, sobre mínimos comunes de problemas y objetivos que sí podemos conseguir y que tenemos en común, eh, ...desde un punto de vista muy pragmático, muy lógico y de sentido común. Eh, yo siempre digo que la democracia no es estar todos de acuerdo, esto es un imposible... ...y además es muy peligroso, si, si ya vemos que a nivel de dos, en una situación de pareja... ...es muy difícil ponerse de acuerdo, ¿cómo podemos plantear intervenir en la realidad? Si es tan difícil ponerse de acuerdo entre dos... ¿Cómo podemos plantear ponernos eh, a, a intervenir en la realidad si, eh, si como requisito sine qua non debemos estar todos de acuerdo? ¿Por qué no partimos de la idea que ponernos de acuerdo es complejo y entonces necesitamos crear unos cauces para poder... ...poder poner en común eh, unos mínimos, operar sobre ellos y luego cambiar de objetivo. O sea, esto es lo que eh, realmente se intenta hacer. Como decía yo, suelo decir que la democracia no es estar todo de acuerdo... ...sino justamente aprender y darnos los cauces para convivir en la diferencia. Y esto es también una de las grandes aportaciones para mí del método de la red ciudadana Partido X. Que se resume en una cosa que en estos días se ha hablado bastante... Que es lo que nosotros llamamos la federación de competencia. ¿Qué quiere decir? Pues tenemos muchas cosas, eh, muchas divergencias, muchas cosas en las que no estamos en común. Pero sí, eh, todos, cada persona, cada grupo tiene... Competencia ...sabe hacer algunas cosas, la sabe defender, conoce sus contenidos, eh, sabe operar en ella, tiene experiencia y la puede poner en común. Entonces, esta es la mejor manera, federar competencia, de trabajar con lo que tenemos y con humildad respecto a lo que no tenemos. Se trata, por eso que nosotros hablamos de democracia en red, se trata de eh, todos estos nodos o puntos en que hay competencia de ciudadanos, de grupos de ciudadanos... ...pues ponerlos en red para unos objetivos comunes y muy claros. Entonces, la red ciudadana eh, aporta realmente este enfoque diferente basado en eh, no partir nunca de cero. O sea, hay una arrogancia muy, eh, muy evidente desde, desde la política, eh, con la P mayúscula de hoy en día, ¿no? de que los políticos vienen y te dicen y te resuelven la vida. Mientras que la sociedad civil, como, como estamos viendo... Eh, ...tiene eh, muchísimas respuestas programáticas y no se trata de reinventar nada... ...se trata solo de abrir los cauces para que estos resultados puedan ver la luz. Entonces, Federación de Competencia es no partir de cero, eh, es eh, valorizar lo que tenemos... ...partiendo de unos puntos de trabajo común y por esto que una cosa que hace la red ciudadana... ...y que es muy importante es que no trabaja sobre el lema, sobre el deseo... ...un mundo más justo, una cosa es más bonita, no, no, trabaja sobre... Aquí hay un problema y, esto es, eh, y esta es la manera de solucionarlo en detalles, en una cosa tan curiosa como que nuestros programas son de 200 páginas, en lugar de ser un manifestillo de unas pocas páginas, porque pensamos que nuestra relación tiene que ser... ...entre individuos diferentes y entonces si tenemos que hacer un contrato para conseguir un objetivo específico, tenemos que identificar y explicar bien el objetivo. Por respeto hacia la, todos nosotros, el trato que estamos haciendo entre ciudadanos, tenemos que eh, y explicar cómo lo vamos a solucionar, explicarlo antes para... ...para ponernos de acuerdo en los pasos que tenemos que hacer. Eh, y, por último, eh, una cosa muy importante que aporta la red ciudadana... ...es esta idea que siempre hace parte de la Federación de Competencias... ...que, a través de la información, eh, podemos, de la información y de los cauces ...para participar desde las competencias y la vigilancia, competencia y vigilancia, eh, podemos... Eh, ...no polarizar la sociedad. Somos todos diferentes, estamos diciendo. Y entonces, eh, esto muy a menudo se usa contra nosotros. Se nos mete los ciudadanos los unos contra los otros... ...mientras arriba hacen sus trapicheos. Aquí, justamente, necesitamos eh, romper esta, esta lógica de oponernos los unos a los otros. Y por esto que los otro de las de la razones de la Federación de Competencia es... ...y de la democracia y punto, es la de... Reducir el disenso y aumentar el consenso a través de la posibilidad transparente de ver las propuestas, la, los cauces transparentes de enmendarlas y los cauces informativos para comprenderla. De hecho, el proceso es al revés. Primero informarse, luego enmendar, etcétera, etcétera. Entonces, por eso, para mí la red ciudadana es fundamental, por eso estoy de las personas que están dejando, poniendo toda su vida al servicio de este proyecto, porque es un proyecto, es una... ...una idea de dignidad y también una idea de, de, de, de deber, eh, es lo que tenemos que hacer ahora. También otra cosa importante es la idea de equiparar eh, la participación eh, a la responsabilidad. Eh, se está fomentando porque conviene esta idea moderna de participación... ...que consiste en decir me gusta o no me gusta en internet o que consiste... ...y con esto se nos dice estáis participando... Eh, ...y esto es muy peligroso porque sabemos que para cambiar las cosas hay que hacer acciones concretas... ...entonces eh, para la red ciudadana una de las otras cosas que aporta para cambiar las cosas... ...y hacer cosas diferentes, para tener resultados diferentes... ...es una idea de participación asociada a la responsabilidad. Eh, nosotros, Entre nosotros decimos quien propone se la come, o sea las propuestas se siempre son bonitas... ...las propuestas, las ideas suelen ser muy bonitas... Pero el trabajo es lo que es complejo. Eh, todos sabemos, los que en la vida, y son, creo todo el mundo ha hecho, co ha hecho cosas con su vida, eh, sabe que lo que uno piensa es diferente de luego lo, lo, lo que le ocurre cuando se pone la mano en la masa. Entonces, eh, el trabajo para nosotros es una parte esencial... Eh, y reduce mucho esta idea de la política, de muchas banderas y poco resultado. Nosotros trabajamos bastante al revés. Entonces, esto era un poco para conte contestar porque la red ciudadana es fundamental en este momento, al menos para mí, para realmente cambiar las cosas en esta situación de emergencia. Cuanto a Europa, pues eh, nosotros, eh, ya lo han dicho personas antes que yo, eh, Europa es fundamental en este momento porque, bueno, no es... ...Europa fundamental, eh, debemos estar en todos los frentes, debemos estar en la calle, en los hogares, en, en todos los lugares tenemos que cambiar las cosas. Eh, tenemos que cambiarla aquí, aquí cerquita, un poco más lejos. Y Europa, naturalmente, es un lugar importante donde también tenemos que estar. Las agendas políticas nunca más deben ser decididas eh, por los poderes fácticos y no por la ciudadanía. Debemos hacernos presentes en todos los lugares. Entonces, la próxima cita electoral, y aunque no, son, no estoy solo hablando de los cauces electorales, sino que también, o sea, eh, las acciones eh, para cambiar las cosas tienen que ser no solo en los cauces electorales sino en todas las otras luchas que estamos llevando a cabo como sociedad civil pero aquí estamos hablando del cauce electoral concreto de europa eh, pues europa es fundamental nosotros manejamos no sé si se puede ver en la cámara pero nosotros manejamos este pirámide que explica en la red ciudadana que explica las competencias europeas eh, eh, no todo el mundo sabe porque no quieren que sepamos que casi un 80% de las decisiones legislativas que se están tomando sobre nuestra las vidas se, se llevan a cabo en europa eh, y entonces es fundamental que los ciudadanos nos hagamos oír ahí también para cambiar las cosas aquí o sea se tiene que utilizar españa para que haya um, para que las cosas cambien eh, se tiene que usar europa para que las cosas cambien en europa pero para que también para que cambien aquí eh, entonces um, hay algunas um, hay algunas cosas concretas. Eh, las luchas que estamos llevando a cabo desde aquí, muchas veces nos llevan a Europa. Yo he estado trabajando... Eh, ...como activista, o sea, operando, no trabajando... ...operando como activista en, en temas de defensa de Internet... De contra Acta, para el telecompaque en Europa... ...y os puedo asegurar, desde la experiencia, yo era muy escéptica... ...yo pensaba, pensado eh, lo mismo que pasa aquí... Cuando, ...cuando aquí se trabaja y se intenta hablar con los diputados... Eh, ...tanto a nivel autonómico como a nivel eh, este, eh, estatal... Eh, el trabajo es prácticamente inútil, mientras que eh, en Europa hay unas grietas, unos cauces que permiten algunas posibilidades de maniobra, de capacidad de maniobra por parte de la ciudadanía que aquí son impensables. Y entonces es un cauce muy útil para poder intervenir también en las cosas aquí. Eh, entonces, muchas de las luchas que estamos llevando a cabo eh, aquí en estos últimos años eh, pueden tener eh, resultados eh, ejerciendo presión y operando en Europa. Entonces, eh, en Europa ¿Qué nos interesa particularmente? Bueno, primero el tema de la democracia, que, como sabéis, es eh, básico para la red ciudadana Partido X. Eh, democracia y punto. Eh, una, la, los ciudadanos presentes y soberanos de sus instituciones, esto es una presión que hay que hacer a todos los niveles. Pero también todos los temas de inversión y de corrupción, que están muy ligados, porque eh, corrupción, eh, la corrupción, de hecho, es lo que impide que hayan inversiones... Eh, eh, ...para que pueda haber más empleo, más pymes, etcétera, etcétera... Eh, ...también pasan por Europa, ya que aquí no se no se consigue intervenir. Eh, luego, en las luchas que tenemos, por ejemplo, con 15M para rato, eh, un, otro proyecto que junto con otros ciudadanos eh, eh, contribuye a impulsar, todo el trabajo de los la, preferentes, eh, todo el trabajo sobre desahucio, todo esto desde, desde Europa se pueden conseguir cosas que aquí no se pueden conseguir. Eh, Vale, por último el tema de los idiomas tenía más cosas que comentar, pero me dicen que voy fuera de tiempo. Eh, el tema de los, ah no, porque porque yo, eh, pues bueno, yo no soy nadie en particular en el sentido de que aquí yo creo desde la red ciudadana lo que queremos mostrar es justamente una federación de competencia. No queremos eh, mostrar figuras, sino eh, equipos de gente cada una eh, que conoce. ...su trabajo y que en equipo se pueda trabajar. Esto es un poco la concepción que tenemos de cómo tenemos que intervenir. Entonces, eh, yo soy, eh, en la red ciudadana, estoy coordinando algunas cuestiones... ...estratégicas y algunos grupos y entonces, sobre todo, yo pienso que eh, soy útil en defender y aplicar esta metodología que, que un poco he explicado y que conocéis sin duda de la Red Ciudadana. Eh, y, y es importante que esta metodología de trabajo se pueda aplicar eh, en nuestra modus operandi en Europa y, y, y en general. También, como decía, yo conozco un poco Europa porque he estado desde 2010 eh, operando como... Eh, como activista ahí contra contra ACTA y contra el Telecompac eh, y porque también he participado en muchas luchas llevo eh, de, de, de, de, más de 30 años en luchas en varios campos eh, y todas estas luchas que siempre han aportado propuestas constructivas y programáticas siempre se topan en el techo de cristal de que eh, hay unos poderes, hay un lugar donde se legisla que son imposibles de traspasar y hasta que no cambiemos este lugar y, y sustituyamos a las personas eh, en este lugar pues no, no podremos cambiar ninguna de las cosas y ninguna de las luchas podrán eh, aportar sus frutos a pesar que ...luchar siempre sirve, o sea, yo en toda mi vida he visto que siempre ha valido la pena luchar... ...siempre las cosas han cambiado, pero es, un, es el momento histórico por el cual pienso que tenemos la madurez... ...como sociedad civil realmente de dar un vuelco muy importante a la situación. Sobre los idiomas, eh, pues eh, yo mm, pienso... ...aunque mi castellano es un poco raro porque he sido italiana... ...aunque, como siempre digo, ya me he quitado... Eh, mmm, ...yo pienso y sueño en, en castellano... ...en este castellano que, que hablo, un poco defectuoso... Eh, ...pero he sido italiana en los primeros 18 años de mi vida... ...he nacido en Italia, entonces hablo italiano... Eh, ...y luego eh, también he aprendido a hablar francés muy de pequeña... ...porque... Mis padres trabajaban en Francia, eh, entonces pues yo hablo francés couramment como yo soy bilang. In English I can speak quite well, even if my English is creative, but I I have done a lot of of work all around uh, Europe, so I can express myself quite well in English. En eh, italiano parlo en italiano porque la mi mamá y e mi papá son italianos. Bueno, hasta aquí. Gracias. Ah, no, quería añadir una cosa. Quería decir que eh, hay una otra cosa que quiero mencionar de una frase que a mí me sirve mucho de Nelson Mandela, porque todo esto que estamos haciendo es parece muy loco, ¿no? Eh, mientras que, y esto yo lo defiendo porque lo he vivido en mi vida, Nelson Mandela decía, eh, todo parece imposible hasta que se hace. Y yo de esto estoy muy, muy convencida, no porque lo pienso, lo deseo, pero sí simplemente porque lo veo, es posible y entonces aquí está la sociedad civil que se organiza para, para hacerlo. Gracias. Bien, pues vamos con las preguntas. La primera pregunta recogida de Facebook… Eh, eh, en Facebook se ha llegado al límite de preguntas, hemos cogido las más priorizadas y se ha vuelto a renovar el timeline, por si alguien eh, eh, ve que han cambiado. Eh, primera pregunta, ¿cómo reducir el número de desempleados actuando en Europa? Vale, bueno, como decimos, eh, aquí eh, cada uno tiene que hablar de sus competencias, entonces os diré desde dónde yo puedo... Contestar a esta pregunta, ya que mis especialidades son sobre temas de, de democracia digital o democracia del siglo XXI y de temas de anticorrupción y no estrictamente económicas. Pero, por un lado, yo eh, en la Red Ciudadana coordino, eh, coordino los grupos de trabajo y, entonces, y, y también porque el plan de emergencia contra la crisis es eh, eh, un punto muy importante y lo hemos trabajado como Red Ciudadana eh, en conjunto, entonces hay unas cuestiones básicas que que sí hemos trabajado entre todo y de la que yo además me he, me he ocupado en profundidad. Y también la otra perspectiva desde la cual yo puedo contestar a esto es porque durante años, de hecho tengo un par de informes escritos sobre este tema, eh, he trabajado desde mi lugar y mi, mi y yo soy directora de teatro y me ocupo también de la, de la distribución de la, de, de la cultura y del libre acceso de la cultura a través de Internet, contra la ley SINDE y estas cuestiones, eh, hemos trabajado mucho la idea de, lo, de, de los nuevos modelos sostenibles para la creación y la difusión de cultura y, en todo caso, para los negocios relacionados con la cultura. Y nos hemos enfrentado al hecho de que eh, hay estas nuevas tecnologías que permiten, no solo en el ámbito cultural sino en el ámbito de la economía y de crear economía puestos de trabajo pymes emprender la nueva tecnología todos sabemos que nos permite con costes muy bajos poder eh, hacer cosas eh, pues como se, como se ha visto en el sector del que yo me he ocupado pero también se ve en todos los otros sectores que se está intentando Proteger un modelo económico eh, de mono, de grandes monopolios basado en grandes fortunas y aglomerados muy grandes de dinero eh, que impiden que la gente pequeña, la gente normal, podamos... ...emprender pequeños negocios o cosas que, que a bajo coste, porque ahora se puede, podríamos hacer. Entonces, este enfoque que, que yo he trabajado durante muchos años respecto al sector creativo... ...seguramente se puede aplicar a todos los sectores y en, el, en, el, en la parte de empleo eh, eh, del, de la red ciudadana a X... ...y del programa de Europea hay algunas cosas que, que se han de destacar como pensamiento general y también eh, en la práctica. Que son, eh, el, el PIB... El Producto Interior Bruto de Italia y de, y de, y de España juntos han sido superiores y ahora son iguales eh, a, el de, a el de Alemania. Entonces, tenemos un poder contractual fuerte en Europa para poder hacer valer lo que nosotros estamos defendiendo. ¿Y qué estamos defendiendo? Que todo el mundo sabe que en esta situación para crear empleo no basta decir... Eh, el otro día había un artículo muy interesante no se trata de bajar la prima de riesgo, esto no va a ser eh, mejorar la situación del empleo se trata evidentemente de que haya una inversión importante en crear posibilidades y otras infraestructuras infraestructuras que nos mejoren como sociedad que nos hagan avanzar como sociedad y esto se ha hecho desde el tiempo de los romanos o sea, los romanos pues invertían en hacer carreteras eh, y, y esto es nuestra misma circunstancia o sea, eh, no es nada que nos inventemos nosotros, eh, y no se está pujando en Europa para que se den las condiciones de que se invierta no en rescatar bancos eh, que han hecho eh, desmanes con nuestro dinero, sino en invertir en la, en el tejido productivo y en la, en la, en la infraestructura en España, eh, es una de las razones por la que tenemos que estar en Europa. Eh, se puede conseguir empleo si conseguimos que nos den eh, aire y que nos den y que se permitan inversiones en eh, renovar el modelo productivo e infraestructural de, de, del, del, eh, del país. Eh, no me quiero alargar mucho más con esto, pero eh, sobre el tema del empleo eh, hay que… Hay que ir con mucho cuidado también eh, con esta idea de, uy, poquito a poco nos estamos recuperando. Poquito a poco no nos estamos recuperando. Si eh, lo que se nos está proponiendo es una situación de semi esclavitud, porque esto, a esto sirven las crisis, a darnos tanto miedo que luego aceptaremos cualquier cosa, pues esta es otra cosa a la que nos tenemos que oponer. Y no porque, porque no es verdad que no hay otras soluciones eh, en el en la, en el plan de emergencia de la red ciudadana está mejor y más detallado por persona más experta que yo esta perspectiva, pero en todo caso esto es lo que estamos pro pro proponiendo en, en grandes líneas respecto a este tema. Vamos con otra pregunta, eh, priorizada en Facebook. Mecanismos para evitar corrupción de los propios candidatos de la red ciudadana a Partido X. Entonces, eh, en el... En, la, en, el, en Democracia y Punto podéis ver que hay un anexo. Este anexo se ocupa justamente de esto. Se ocupa de arreglar de eh, los derechos y deberes de lo que nosotros consideramos representante, representantes de, de los ciudadanos. Eh, entonces... Primero, una cosa que siempre decimos, el diablo está por todas partes, yo ahora aquí os puedo vender maravillas, que uy, no sé qué, contratos, porque hay también, eh, eh, se, ahora está muy de moda decir, eh, el diputado firmará un contrato, sin duda, el, el diputado firmará un contrato, pero este contrato, te, tenéis que saber que los que dicen que toda su, blind, su blindatura contra la corrupción de los propios candidatos está alrededor de un contrato, está mintiendo porque estos es contratos... Eh, eh, ...no tienen prácticamente valor... ...pueden blindar muy poco las cosas... ...entonces, hay un tema a largo plazo... Eh, ...que es el de aplicar, eh, como dice el anexo de democracia y punto... ...toda una serie de medidas de control, porque democracia y punto... ...nuestro punto principal consiste justamente en que los ciudadanos... ...seamos soberanos de nuestras instituciones y esto qué quiere decir... ...básicamente quiere decir que los ciudadanos podamos controlar... ...las personas que nos han mandado ahí a llevar, a llevar mmm, el trabajo que tienen que llevar... ...en nuestras instituciones, de esto se trata, ¿no? de que podamos controlar... ...las personas a las que delegamos la función de, de trabajar en las instituciones... Entonces, en la, en, en, hay muchas extensas medidas como que es revocable cada me parece eh, tres décimas del periodo eh, se puede revocar una persona eh, hay toda una serie de sistemas de control eh, en que fácilmente se puede hacer una moción de censura a personas tanto en los parlamentos como en otras instituciones pero esto naturalmente se tiene que instaurar antes de conseguirlo y la, al resto lo único que puedo contestar es que depende de todos nosotros Depende de todos nosotros de dejar de fiarnos. O sea, yo no puedo decir, fíjate de mí, yo no voy a robar. Yo no voy a robar, pero no te tienes que fiar de nadie. ¿Por qué me tienes que creer? O sea, la cuestión es que el trabajo que tenemos que hacer como ciudadano es de constante vigilancia eh, y, de hecho, la red ciudadana… ...tiene sus causas para, para hacer esto y es muy rico, la palabra vigilancia no en un sentido negativo... ...en un sentido que constantemente nosotros recibíamos mail eh, o, o toques en, en las redes diciendo... ...esta parte está mal, esto esto no, no lo vemos correcto y se van integrando continuamente eh, esta estas enmiendas. Contra la corrupción solo hay posibilidad de vigilancia a cortísimo plazo y cuanto antes abrir estos cauces para poderla controlar a través de unas herramientas eh, que estén institucionalizadas y que sean de fácil acceso y que existen en otros países y eh, que simplemente aquí no, no les da la gana que, que existan. Una pregunta priorizada específica para Simona. Mm, dice, eh, ¿cuál es el papel del Parlamento Europeo en la promoción de la cultura libre? ¿O qué papel puede tener? Eh, pues, eh, ninguno y todo en el sentido que es lo que nosotros hagamos que sea. Entonces, sabéis todos que, y, y esto yo lo, lo he vivido, mm, eso, porque he trabajado justamente este tema eh, en el Parlamento Europeo, eh, el, en Europa hay, y es uno de los puntos de la red ciudadana sobre el, el programa europeo, en Europa hay, eh, no me acuerdo el número, pero hay... Toda Bruselas es habitada por lobbies. O sea, todo. Eh, básicamente, la, la, eh, la mayoría de la población en Bruselas en este momento son lobbies. O sea, todas las grandes empresas mandan lobistas y, y montan sus oficinas en Bruselas para estar constantemente presionando con informes, con informes sobre todos los temas, no solo los temas de cultura libre. Entonces, el trabajo que nosotros se hacía, se hace desde, desde el ámbito de la cultura libre es. ...hacer otros informes que también... y, y ejercer esta misma presión. Entonces, eh, la, las cosas serán o dejarán de ser... o sea, como, como en todas las cosas, las cosas evolucionan... Eh, ...como en todas las cosas, las cosas se quedan en el status quo de los que están ganando ahora... ...si no hacemos nada para cambiarlo... ...entonces si no se dice nada en el Parlamento Europeo... ...pues las industrias discográficas... ...llegarán sus informes y se legislará como les da la gana... ...discográficas o no, en todos los otros ámbitos... ...sobre las pymes, sobre los autónomos y sobre todo esto... ...si estamos ahí, los ciudadanos desde dentro y desde fuera... ...haciendo de lobby, pues las cosas cambiarán a nuestro favor... ...es que no hay otra. Otra pregunta, ¿cómo obtiene el Partido X su financiación?... El Partido X tiene eh, hasta ahora funcionado eh, por proyectos, o sea, eh, si, se hace un desglose de un proyecto, por ejemplo, una gira para explicar nuestro, eh, para explicar el proyecto, la gira que hemos hecho en 15 ciudades, se hace un desglose exacto de cómo se va a gastar el dinero y luego se abre un crowdfunding. El crowdfunding no sirve tanto para pedir dinero, que también, sino sirve, crowdfunding es una colecta eh, en Internet una recogida de dinero por internet, eh, sino para que se vea la luz del día de forma transparente, cómo la propia comunidad eh, eh, invierte dinero, pone dinero para que los eventos se lleven a cabo y como nuestra comunidad no tiene afiliación, nadie de nosotros paga por estar aquí, ni tiene afiliación, ni cobra por estar aquí, eh, ni tiene afiliación, eh, eh, la comunidad es... ...cualquier persona que piense que este proyecto concreto, por ejemplo la gira o todo el proyecto en general... ...vale la pena que sea que sean sostenibles y que se puedan llevar a cabo. Eh, también hemos habilitado una posibilidad de donación, eh, tanto en euro como en bitcoin... ...como en cualquier otra moneda alternativa... Eh, y, y seguiremos trabajando de esta manera, sabéis que cada vez que, de esta manera en el sentido de por proyecto, habrá que desglosar exactamente por qué se hacen los gastos y luego después, cuando se han llevado a cabo los, los gastos, eh, se, eh, se cuelgan todas las facturas y los comprobantes de pago y se explica pues, el resultado de las cuentas eh, después de que, de que se haya llevado a cabo la, la actividad. Bien, y vamos con las últimas preguntas. Dos preguntas más. La primera, más priorizada en la web. ¿Qué opinión tiene el Partido X sobre las intenciones de algunas comunidades autónomas de independizarse de España? ¿Y cuál es su mensaje en Europa? ¿Cuál es su mensaje? Esos son dos preguntas. Eh, entiendo cuál es el mensaje de la Red Ciudadana respecto a esto. Eh, entonces, la Red Ciudadana es una... Es una federación de ciudadanos muy diversos y, eh, y, de todo, y de todo el Estado español. Entonces, hay opiniones muy diferentes, eh, cada uno tiene la suya. Eh, no estamos diciendo que eh, dejar al margen las ideologías o las opiniones quiere decir no tenerlas, sino utilizarla como herramienta para, para actuar y para pensar en conjunto. Entonces, hay... Eh, ...opiniones muy diferentes sobre este tema eh, en, en la red ciudadana. Lo que sí estamos todos de acuerdo es que los cauces de los debates políticos de gran calado... ...como es este, que es un debate importante de convivencia y de modalidad de convivencia... ...justamente lo que decía antes de la dificultad de, de convivir en la diferencia... ...sea cual sea el formato que, no, que, que, que queramos dar, eh, es que no existen cauces para que este debate se haga de una forma sana... Eh, sin polarizaciones, sin que se aprovechen eh, lobbies de opinión por intereses particulares. Entonces, eh, democracia y punto, una vez más, es una es la pauta y los mecanismos que nos permiten enfrentar eh, situaciones tan complejas de una manera democrática y no enfrentativa entre ciudadanos. Eh, creo que no tengo más que añadir. Y por último, si se consiguen escaños en Europa y con ello financiación, ¿cuál o cuáles serían los primeros proyectos de acción ciudadana? Entonces, eh, esto lo hemos detallado en la... En la condición de eurodiputado de la Red Ciudadana Partido X eh, hay toda una serie de acciones que ya estamos llevando a cabo, como eh, la acción de 15M Parrato o el tema de, de los cauces para destapar la, eh, la corrupción, como ha sido con los correos de Blesa, eh, y todo este tipo de cauces de acciones legales concretas eh, en las que queremos eh, intervenir. Entonces, hay, eh, hay dos cosas muy importantes respecto a prioridades. Creo que somos los únicos, porque justamente hacemos un esfuerzo de pragmatismo y no de demagogia, eh, somos los únicos que publicamos en nuestro programa de las europeas el calendario exacto eh, de Europa. O sea, hay que saber, y esto no nos lo dice nadie, que da igual si a nosotros aquí nos gustaría mucho cambiar el no sé qué en Europa. En Europa hay un calendario, no lo decide el Parlamento. Entonces, debemos saber en qué calendario estamos trabajando, con qué agenda estamos trabajando, y probablemente algunos temas que tenemos como prioritarios no salen hasta 2016 o no salen nunca, y, eh, y hay otros que son quizás menos prioritarios, pero a través de los cuales podemos hacer cosas prioritarias. Entonces, primero, el calendario en Europa no lo decidimos nosotros. Ahora sí, debemos y podemos... Eh, ...haber trabajado antes para saber cómo intervenir en el calendario que ya existe. Por ejemplo, hay alguna cuestión alrededor de la banca... Eh, ...que eh, están a principio de año, justo después de las elecciones... ...y que es muy importante estar preparado para intervenir ahí. Vosotros sabéis que nosotros trabajamos con Hervé Falchán y con otra gente... ...sobre el tema de un control de la banca y de los flujos eh, de la banca. Y por otra parte, eh, respecto a la financiación y todo esto... Eh, ...hay una parte de esta financiación que decimos que va... Entonces, a priorizar estas cuestiones del programa y otra parte que va a eh, pleitos y querellas eh, sobre temas eh, de corrupción y sobre temas de eh, monopolio a nivel económico, porque, como sabéis, eso, nosotros priorizamos la posibilidad de emprender en contra eh, de ser esclavos de monopolio. Entonces, eh, en estos dos ámbitos, y esto está detallado, es donde eh, invertiremos una parte del dinero eh, para poder actuar de inmediato. Muy bien, pues si no hay ninguna pregunta más por el público, creo que mira, tenemos una pregunta. Hecho esto? Bueno, es la primera que hay, te ha tocado. Eh, Simona tengo una curiosidad eh, y es que por tu experiencia internacional eh, y en el contexto de cómo se prevé que va a ser la próxima legislatura si se puede llamar el Parlamento Europeo, eh, qué posibilidades tenemos eh, de coincidir, de llegar a acuerdos de mínimos con otros grupos eh, europeos, sobre todo los que nos son más cercanos geográficamente y también porque con ellos hemos compartido el palo que nos ha dado eh, la especulación financiera, me refiero concretamente a Italia, Grecia y Portugal junto con España, eh, cuál es eh, tu visión en cuanto a posibilidades de acuerdos puntuales de que ese lobby eh, frente a la Comisión o esas actuaciones coordinadas en sede parlamentaria puedan eh, hacerse coincidentes para precisamente tener mayor peso específico y tener más posibilidades de que la Comisión se avenga a, a, esas, a esas propuestas. Eh, podemos tener con, con Italia, incluso me gustaría preguntarte si con Italia podría... ...existir una red eh, ciudadana equivalente a la que estamos intentando difundir aquí. Eh, a ver, en la, las alianzas a nivel eh, del Parlamento Europeo no son, tantos por, no son tanto por países... ...sino mm, por grupos parlamentarios que normalmente son ideológicas. Eh, hay que tener en cuenta, pero que habrá un cambio... Esperemos que habrá un cambio importante eh, a nivel de los, los grupos que estaban bastante, bueno, los grupos un poco de siempre, eh, los grupos parlamentarios en el Parlamento Europeo. Entonces, hay, hay que esperar a ver eh, los cambios que puede haber en estos grupos con, porque hay en otros países hay algunos esfuerzos más de redes que se basan más en una idea transversal, no ideológica y de ciudadanía. Entonces, esto, y yo creo que, no, bueno, no solo yo. Hemos analizado y pensamos que los pronósticos es difícil hacerlo porque hay que tener en cuenta esto. Cuanto a nivel de organización ciudadana, eh, hemos recibido muchísimas propuestas eh, de Francia, Italia y Portugal y un poco de Grecia también de implementar el método y de abrir nodos del método también a nivel para trabajar temas de anticorrupción, tema de cambio de modelo económico, etcétera. Entonces a todo el mundo hemos contestado que eh, a partir de junio nos ponemos porque ahora ahora sería, no nos daría la vida, eh, pero hay mucho interés a nivel de organización, no más de metodología política, eh, o sea, no tanto dentro del Parlamento que también, eh, pero por estos cambios que tenemos que ver que son, pero las posibilidades de, de cooperar a nivel internacional eh, son muy amplias. De hecho, quizás Hervé lo comente luego, eh, ya se ha abierto y se está abriendo un trabajo de poner en común el trabajo sobre el flujo bancario ya con otros países y esto ya está en marcha. Y también eh, una red para denunciar la corrupción a nivel a nivel europeo, que también anunciaremos en los próximos días, ya también está en marcha. O sea que, como sociedad civil, eh, estamos federando esfuerzos a nivel europeo y a nivel de Parlamento eh, hay que ver, antes de poder decir realmente qué posibilidades hay. Muchas gracias, Simona. Volvemos enseguida con el siguiente candidato.